Es como una nueva manera de existir realmente un poco, ya, ya no como de la manera en que ahora veo que no me hace sentido. Existir y resistir, yo creo que eso es, y en eso muy igual pues como resistiendo día a día. Para mí todos los re tienen así esta cosa del del repensar ¿no? O sea todo lo que haces dos veces debiera ser mejor. Es como lo que pasó después del incendio. ¿vo, volver a existir. Es el latido de la memoria, tus cicatrices son la historia. Bueno, aquí estamos en la laguna El Cricket, en el área de conservación de la vida natural, flora y fauna nativa, Viuqueco. Este es un espacio que hace alrededor de siete años se encontraba en estado microbasural. O sea, al principio se empezó limpiando toda la basura, sacando las com la combateas, haciendo huertas, recuperación de suelos, eh, reforestación del bosque nativo, eh, talleres, hartos talleres de construcción natural, medicina. La cosa es que de aquí para allá eh, los militares hacen pruebas, eh, está lleno de neumáticos que ellos usan para sus entrenamientos que lo les prenden fuego y, y hacen su entrenamiento ahí. Eh, en un momento ellos eh, hicieron acá una zanja y estaban haciendo también allá una zanja de aquí para allá de 4 metros, 3 metros 80 de profundidad que iba a bajar 3 metros 80 del nivel de la laguna y fue eh, lo hicieron en el momento en el que la laguna estaba más baja, entonces ellos querían secar la laguna y ahí eh, gracias, con apoyo de los vecinos eh, y trabajo junto con ellos. Eh, se detuvo la máquina retroexcavadora y se habló con los militares, hicieron todos los trámites formales y, y ahora tenemos una relación neutral, así como fiola. Bueno, de aquí para allá está el Puerto Seco, que es donde está lleno de containers. Estamos en un área que está, por así decirlo, estamos rodeados. Estamos en un lugar, en Cerro Panteón, Valparaíso, un centro comunitario autogestionado. Llegamos a solventar el espacio y darnos cuenta que viviendo en el segundo piso podríamos entregar el, la planta baja para que pasara algo relacionado con nuestros sueños, ideales, amor, amistad, lo sé. Somos una comunidad de personas que trabajan, habitan con sus hijos, con sus amigos acá. Además viven personas acá, viven arriba y seis habitaciones, Abajo se permite a las personas que vienen de paso poder vivir la experiencia. <risa> Igual la casa donde llegamos era un basural, estaba inhabitada. Lamentablemente la arrendamos <risa> hace 10 años. Y ahí viene la forma de la autogestión necesaria. Tenemos una hora cooperativa de trabajo que se preocupa de administrar los recursos para la cancelación de los arriendos, el pago de servicios básicos y los excedentes reinvertirlos en el lugar ...a través también de un reparto equitativo y más que nada simbólico... ...se paga 1.400 pesos a la hora... ...igual es como un poquito más que el sueldo base... ...pero hay alimentación, somos todos vecinos... Estamos en Parque Camino Cintura o Parque Cintura en realidad... Eh, que es un proyecto, una iniciativa de la recuperación de un espacio de 15.000 metros cuadrados. En un principio, eh, esto parte como una iniciativa que empuja a la Junta de Vecinos. Sin embargo, la Junta de Vecinos no, no tiene la lógica del activismo. Eh, están más en esta cosa de, es que tienen que hacer esto, es que tienen que limpiar, es que tienen que arreglar, es que tiene otro tiene que hacer algo. Entonces, aquí lo que, lo que el espacio pedía era que había que eh, venir a hacerlo uno. Y eh, se había convocado igual a otras organizaciones en su momento, y fue tomando otro cuerpo. Fue tomando otro cuerpo y empezó a llegar gente desde Cordillera, del TAC, de Santa Ana... Finalmente, entonces, se constituye de manera legal, digamos, se saca la personalidad jurídica eh, por la agrupación un parque en Camino Cintura. Eh, bueno, hay gente que, del barrio que se juntó porque la parte más alta hacia la, el Camino Cintura eh, se estaba convirtiendo en un basural y estaban botando escombros y nos estaba ocupando directamente y, y generaba un montón de problemas al barrio y empezamos a generar eh, auto, autogestionar el espacio, digamos. Eh, ...convocar a la gente a limpieza, empezamos a arreglar también a, a las escaleras... ...que la gente igual circula bastante porque desde el Camino Cintura... atraviesa hasta el Cerro Cordillera o al revés... ...mucha gente se ha sumado, se han sumado incluso a universidades... ...que han venido a colaborar desde las escuelas de arquitectura... ...y otras escuelas de, eh, del área de la ecología... Eh, ...también empezaron a, a participar y algunos se quedaron trabajando... ...no solamente desde el tema de la investigación desde las universidades... ...sino que a, fueron voluntarios permanentes... Hay apoyo de algunas instituciones del Estado, pero ha sido poco, porque el terreno en sí mismo es, es de privados, no, no es de bienes nacionales, ni, sino que es de un privado que no ha podido ni vender y que incluso tiene problemas legales del terreno. Voy a andar con la suerte mía, haber nacido torrante. Si yo no tuve la culpa de criarme por la calle y no vivir bajo un techo, ni conocer a mis padres. Eso sí que es mala suerte, que no se la doy a Naiden, y pa' peor mala pata, sin un perro que me ladre. Desde niño, desde niño siempre quise algún día de ser grande, pero nunca imaginé de encontrarme con el hambre. Me crié bajo la noche, durmiendo en los matorrales, y no como otro chiquillo bajo un techo y con sus padres. Tuve una infancia de perro, sin que me albergara Naiden, y si alguien me ladraba, era solo para retarme. Bueno, estamos acá, en mi casa, eh, también en el taller del rebrote de ediciones. Aquí es donde se hacen los libros, se edita, se hace propaganda y, y ocurre todo acá, en verdad. Uh -huh. Nació en base a una creación que fue la primera agenda de organización feminista, que, que fue una agenda que buscaba eh, ser una herramienta también eh, para difundir otras ideas, porque dentro de la agenda habían artículos en torno... A, a el mundo de la interseccionalidad del feminismo, no sé, antiespecismo, educación no sexista. Empezamos como, en el fondo, con este pequeño proyecto que era una agenda y sin saber mucho que, cómo iba a ser, como el impacto, en verdad, era como, un, era muy desde el, una necesidad, como muy individual y a la vez colectiva de, de mis amigas también, pues, de cómo necesitamos organizarnos, necesitamos difundir ideas cómo lo hacemos, etc. Y así nace en el fondo y ahora estamos trabajando eh, con activistas locales con el fin de documentar igual lo que está pasando eh, acá en el territorio. Eh, también estamos en un proyecto muy importante para nosotras eh, que se llama Manual de Autogestión para la Salud y está enfocado para mujeres, lesbianas y otras animalidades, más allá de las masculinidades hegemónicas del hombre heterosexual, eh, porque creemos eh, que nos merecemos este manual para conocer otras experiencias de otras corporalidades que han sufrido o hasta el día de hoy. Eh, tienen afectaciones, dolencias, etc. Tú liberas tu experiencia, tú liberas tu con, tus conocimientos en base a las medicinas alternativas, naturales, etc. Y la editorial también como que libera todo lo recopilado, porque esa es la idea. Eh, todo esto partió porque junto con Martina eh, y el Enzo eh, estábamos buscando un lugar para vivir. Eh, y por otro lado estábamos también con la idea de trabajar independiente eh, la mayoría de nosotros venía trabajando eh, a patronado en una oficina y por otro lado habíamos visto como, como por un par de contactos y amigos que vivían en otros países eh, una tendencia que estaba como bastante ebulliciente en ese momento que eran los espacios de cowork. pero en un principio fue, fue muy como un laboratorio como vamos a ver cómo funciona, probémoslo todo, probemos así espacio abierto, probemos reuniones, probemos almuerzos, probemos cenas, probemos fiestas, probemos crocata Ahí se empezaron allá al tiro a notar cómo cuáles eran las ideas que salían mejor, qué cosas también retribuían al espacio. Entonces como que bueno, una de las primeras cosas que empezamos a ajustar fue el tema de, del precio, cómo la gente iba a retribuir como las actividades que llevaban a cabo en la casa. Y así nació, eh, también así como mirando un poco como eh, ejemplos de otros lados, el precio libre. El segundo año tratamos de lograr que estas actividades se consolidaran. Y por otro lado, el año pasado estuvimos haciendo harta investigación y en general en el país ha había harto revuelo con el tema de las cooperativas, con encontrar como estas formas de organización que también son jurídicas y, y, y hablan este sistema, este lenguaje institucional, pero que son un poco más holgadas. Entonces apareció esto de las cooperativas, nos ganamos el fondo y fue como, ya, la, el, el espacio de trabajo se va a configurar como el espacio de trabajo de la cooperativa, una cooperativa de, de trabajo y producción audiovisual y gráfica, que fue como la, el área como de oficios que más fuerte se ha dado como durante todos estos años. El set que es el Circuito de Espacios Domésticos, se formó hace como dos años más o menos, dos o tres años, y se formó básicamente porque empezamos a vincularnos con otros espacios de gestiones autónomas como el nuestro, por lo mismo yo creo que como todas estas como características que se pueden como individualizar, como lo como, eh, como, no como el problema de la independencia, ¿cachai? Que es difícil hacerlo solo, también se pueden extrapolar como a nivel macro y es como, bueno, nuestra organización sola no se puede parar en una ciudad que te quiere comer todo el rato. Aparte del SET, también eh, hay otra como otra como especie de organización que quizás no es tan institucional como el SET, bueno el SED es ser institucional, pero como tan tan visible es otra que está acá en el, en el mismo barrio que es la, como la cuenca San Juan de Dios que está el patio, está el Sitio iriazo Cuando las garras del poder más nos aprisionan aquí en Sitio iriazo Ecuador 428, mantenemos firme nuestra resistencia desde la acción. No aprobamos las condiciones mercantiles en que se desenvuelven el trabajo, las artes y la educación. Y frente a eso, vamos construyendo formas nuevas, recuperando la memoria histórica para al aprender del error avanzar. La tarea es ardua y cuesta arriba, pero ahora es cuando, y en Valparaíso sabemos de subidas. Día a día avanzamos hacia la construcción de nuestra dignidad y decidimos organizarnos en pos de una revolución interna que apueste por mejorar nuestras prácticas cotidianas y como un acto plenamente consciente, generar una revolución colectiva del pueblo hacia su propia libertad, Aquí, cada día es continuar. Muchas gracias por venir. Bueno, este boletín ha salido hoy día con una edición limitada. Próximamente saldrá en otro tipo de papel, pero si ustedes quieren la edición limitada, este es el momento. Hay algunos ahí, se los pueden llevar. Lo único importante es que los cuiden. Entonces, si se llevan que lo lean, que lo compartan, que se lo presten a alguien, pero si un día están en su casa y dicen que ya no lo quieren tener, mejor lo traen de vuelta para que se lo pasemos a otra persona. Bueno, eso es un compromiso, así que muchas gracias por venir ahí las chiquillas y los chiquillos se están poniendo de acuerdo para deleitarnos un ratito más y luego ya vamos por terminar esta jornada porque hoy es martes y los martes a las 8 tenemos asamblea, así que tenemos que prepararnos para aquello. Así que igual son asambleas abiertas y los invitamos a participar de ellas porque ahí se organiza todo, lo que viene, lo que se hace, para qué se hace y todas esas cosas. Y hay empanadas, pía y muchas gracias por venir. Hay un tema que entendemos por autogestión. Eh, hay una gran disputa sobre si la autogestión se hace con el Estado, se hace sin Estado. Eh, nosotros entendemos que el Estado tiene que eh, gastar tiempo, dinero y recursos en, en iniciativas como esta, que son desde la comunidad para la comunidad. Y, eh, pero también tampoco vamos a, estar, vamos a ser captados por, por el Estado, sino que al final es, es un colaborador más, pero nosotros estamos generando las transformaciones como queremos y hacia dónde las queremos también. A nosotros no es solamente como la autogestión de recursos en dinero, como muchas veces se entiende como... Un lugar autogestionado es como, o no sé, alguien yo me autogestiono porque voy a vender, no sé, a la calle, o como, sí, pero nosotros creemos que es más que eso también, no es solamente una cosa de, de dinero para gastarlo en más cosas que requieren dinero, sino que la autogestión es eh, como espacio para nosotros de un quehacer colectivo, como un gestionarse de, de manera colectiva para que el mismo espacio se sustente en sí mismo, y eso no es solamente algo económico, sino que también es algo energético, es algo de tiempo, una autogestión de ideas, de ideas, de objetivos, como lo mismo que tiene que ver como con el boletín que, que, que se está lanzando en este momento, que tiene que ver principalmente como con una espiritualidad de lo que a cada uno le hace bien. Y el mismo trabajo que se lleva acá a cabo, en el fondo tiene que ver con, con ese como ideal, ideal de, lo, de cómo nos gustaría que funcionara el mundo. Para mí la autogestión es no recurrir a un financiamiento como, no sé, de un privado, de una institución, del estado para poder desarrollar eh, esta documentación que en el fondo es el objetivo que está teniendo uh, en este momento la editorial, documentar, eh, documentarnos a nosotras mismas. Entonces, ¿y por qué? Porque en el fondo todo lo que documentamos es una gran crítica a, a este sistema y no queremos recurrir en el fondo a, a estos fondos, no sé, por ejemplo al Estado, que es un ente que violenta, nos violenta día a día, eh, para poder llevarlo a cabo. Buscar la forma de hacerlo nos, nosotros y de la mejor forma posible. <risa> creo que para mí como que siento que el concepto de autogestión, mientras sea que estás desarrollando un proyecto propio y que nada vulnere como esa, esa, la integridad de tu proyecto, como que finalmente la autogestión es como todo vale. Como tenéis que lograr sacar tu proyecto invulnerado de alguna manera. Este, esta idea de parque es donde nosotros retejemos el tejido con los vecinos Retejemos el tejido con las otras organizaciones, eh, con otros barrios, incluso con la institucionalidad. Reconstruir eh, la forma de relacionarnos con las administraciones públicas, que además con, con, son remacabras, pero bueno, eh, estamos ahí, estamos fritos, es ahí donde hay que estar. También es importante, por ejemplo, para los perritos, para los perritos, los gatitos, la, la, la fauna, ¿no? Aquí igual hay un... Hay, ...una pequeña avifauna local... ...hay unas lagartijas, aquí por ejemplo se ve reflejado... ...hay lagartijas enormes, lagartijonas y unos lagartos enormes. Y aquí finaliza el arco iris... Eh, ...por un cultum ...que sería eh, el elemento que simboliza las culturas mapuches... ...que también habitaron este lugar... ...pero bueno, no es que nada... ...este mural retrata a los habitantes de la zona y a todo lo que y a todo lo que pasa constantemente aquí en el parque, sí. en sus alrededores. Pero bueno, eso más no nos... Muchas gracias. Uh. Eh, yo creo que hay que hacer autogestión por, eh, para generar cambios. Eh, cambios desde un sistema neoliberal que es bastante injusto, individualista. Y yo creo que el tema es tratar de generar organización, eh, discusión, conocerse, eh, mirarse a la cara, compartir y yo creo que es súper importante para la transformación política. Lo entretenido de esto es que en Valparaíso eh, se, está, se están juntando muchas organizaciones de autogestión y, eh, y hay que retomar instancias eh, eh, anteriores que fueron destruidas desde la dictadura, desde la, la, la democracia que vino también, que fue bastante engañadora, que la participación social y ciudadana, eh, ha sido siempre un, un pequeño engaño y vamos tejiendo esta, esta transformación de Valparaíso. Un Valparaíso que es precario, que es pobre. Por eso necesitamos también transformación, porque no podemos vivir en la precariedad permanente y que nos tiene el Estado y las empresas privadas. Mi convicción parte de que no quería estar, yo estudié ingeniería comercial para ser transparente eh, y no quería estar sentada detrás de una oficina, tener un horario así como máquina, por así decirlo, y que eh, mis días, mis meses, mis años pasaran así, em, y solo para obtener cosas materiales o en el fondo como para encajar dentro de lo que llamamos éxito. Y em, quería seguir aprendiendo otras cosas también, quería viajar, quería ser cosas que, en el fondo, el mercado laboral no me iba a ofrecer. Bueno, lo que nos motiva es eh, tener un espacio igual, pues, en donde no tengamos que depender de alguien o algo como para obtenerlo. Eh, porque viene de, de una necesidad de no tener un, un espacio en donde poder crear, o en donde poder ensayar, o en donde poder mostrar nuestras obras, o Cita. cocinar también. Cita. Tic-tac. Ubicación ¡Ay! geográfica exacta. Sitio Eriazo Valparaíso. Hora exacta. 6 horas con 43 minutos según horario continental. ¡Oh! Así que vamos a viajar con taca, taca, tic tac tic-tac, ¿está bien? Ahora que todos tenemos, comenzaremos esta aventura. Cerramos los ojos y coordinamos el espacio para la teletransportación. Pueden contar todos conmigo. En 10, 9. ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! y Igual son como, o sea, junto a ese que es como de una rama del espacio y que es como la, la de desarrollar nuestros quehaceres, hay otras cosas también, pues como la idea del espacio que finalmente es como mostrar que uno no, no debiera o... ...o que no es nuestra postura al menos solamente criticar las cosas que pasan... ...sino que también accionar eh, de la manera que nos gustaría que pasen... ...y de esa manera también quizá tomar un rol pedagógico... ...demostrar que sí se puede, que sí se puede eh, vivir de tu oficio... ...que sí se puede trabajar colectivamente... ...que sí se puede tomar las decisiones en asamblea. Queremos promover eh, la creación de áreas de conservación... que uno ser un área de conservación con patas también, pues, o sea, como que más allá de que este espacio sea un área de conservación, donde te muevas eh, aprender a no destruir la naturaleza. Y para mí eh, tiene que ver con, con crisis, con crisis como desde, que vienen como desde los modelos en los que hemos estado insertos desde que somos chicos, pues, ya sea por nuestra familia, o por nuestros colegios, o la universidad, o nuestros grupos de amigos, que de alguna manera ya no nos hacen sentido, pues, como que nos sentimos ajenos, nos sentimos como aliens dentro de, de, esos, de esos sistemas. Entonces, para mí, como este proyecto o esta casa, este espacio, representa, todas esas, representa como un, un poquito de todas esas crisis. Representa mi crisis habitacional, porque quiero vivir de otra manera. Representa mi crisis de relaciones, porque estoy armando una comunidad distinta de relaciones acá con las personas. Y representa también mi crisis de trabajo, porque aquí también alojo como el trabajo que me interesa hacer. Y siento como que no estoy perdiendo mi tiempo, porque estoy trabajando en cosas que de alguna manera aportan igual. Siento que por lo menos van en, en mi línea de aportar como. A las mismas comunidades que se involucran acá. O sueños o, ¿no? o, o, o música. Hay, aquí hay hartos sueños que se ven. El mural, el sueño de Mario, el horno, Jaime. Cada uno ahí tiene cada coladrillo, cada persona que lo hace. ¿este? Como un lugar como para sumar sueños. en un, y, no, y, no es, y así es. Y se nota. Gente, y desde ahí aprendiendo a llevarlo más simple también. es que cuando una decide no acceder a, a financiamiento externo, por ejemplo, así como de privado, de instituciones, etc., eh, lo más complicado es eh, cómo adquirir una impresora como apta para imprimir muchas, muchas, muchas, muchas copias. O el mesón, o de, bueno, como que en el fondo la dificultad más grande fue el financiamiento, como para llevar a cabo el oficio. Pagar el arriendo, pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas, dar respuesta a todas las necesidades de una casa, de un espacio comunitario, de una sede vecinal, de lo que sea, de un lugar para el aceite, el tetra, para que le coladrillo. Siempre lo, el problema yo creo que son los recursos, ¿no? Eh, no, no el recurso humano porque ese siempre está y está la colaboración más o menos, pero está... Pero los recursos en torno a necesitar herramientas o, por ejemplo, pagar la sede, etcétera, el tema de los recursos siempre es un, un gran conflicto, pero no por eso te deja inmovilizado, sino que al final uno sigue trabajando con o sin recursos. Yo creo que lo más difícil fue aprender a manejar la expectativa, en el sentido de que nosotros cuando empezamos así fue como que, ¡ay, qué bueno lo que estamos haciendo! ¡Estamos limpiando y plantando! ¡Y la gente va a llegar a montones a ayudarnos! ¡Cri, cri, cri, cri! cree, cree. Eh, lo otro que ha sido difícil pero súper enriquecedor es eh, poder manejar las diferencias de opinión con las otras personas de la asamblea porque hay eh, opiniones súper diversas eh, y eso ha sido súper rico también el, el, el haber logrado trabajar y recibir la opinión de todos eh, y llegar a acuerdos y llegar a acuerdos y, y salir después de las asambleas eh, tan amigos como siempre he visto como gente que habla muy poquito y es muy tímida, eh, termina, termina opinando, opiniones súper fuertes, súper importantes. Se necesita también la visión del otro. Acá hay mucha itinerancia en el espacio, pues, hay como un grupo motor instalado, pero lo que es recurso humano, como el venir a construir, el limpiar, que los gatos, que etcétera, etcétera, etcétera, a veces igual no sobrepasa pues, y a veces igual... Se puede generar a veces no tanto un desgaste físico, sino es como un desgaste subjetivo. El compromiso, la constancia, eh, obstáculos, lo estructural siempre, porque aquí siempre se tiene que seguir construyendo y también exige el, el espacio, de, exige como creatividad. Po. Como que acá toda la construcción que acá no, no es una estructura convencional, por eso a veces la gente mira y queda como, oye, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo se hizo la ola? Creo que esas son como dificultades en términos de materiales, que siempre faltan, o sea, siempre hay materiales, pero no materiales en términos como a veces de calidad, por eso es como ser más creativo, como ya, igual esos palos se pueden ocupar para algo, y acá como el espacio igual es abierto, eh, se nos han metido a robar, pues el año de todos los años que estamos, todos los años se han metido a robar, el año pasado se metieron a robar unas 12 veces en un mes, Acá está un espacio que llega harta gente a bañarse, entonces a veces eh, está lleno de basura. Ahora mismo, o sea, todas las semanas es un, un trabajo de limpieza. Hace 500 años hay una guerra en este espacio. Ahora ya no son los españoles contra los mapuches, sino que ya es la humanidad completa contra la naturaleza. Uno puede hacer su vida, estar tranquilo eh, incluso estar bien con tus amigos, con, tu amigo, con, tu, con humanos. Pero la conexión con la naturaleza, el dejar de destruirla, dejar de ser el enemigo. Uno mismo es el enemigo cuando está viviendo, viviendo un estilo de vida que está destruyendo la naturaleza. Yo creo que lo primero que el apoyo mutuo es demasiado importante, porque en base, por ejemplo, a la dificultad que te mencionaba del financiamiento, eh, gracias al apoyo de otras editoriales, igual pude sacar, eh, por ejemplo, la primera agenda que fue con lo que me compré eh, la guillotina, la otra impresora, etc. Y apoyo mutuo que como que va, no sé, a mí me ayudaron, yo voy ayudando y es como una cadena que igual... Es importante porque si no nos apoyamos entre nosotros es complejo. Cuando uno vive lo que es un área de conservación, eh, no solo conserva el exterior, sino que también conserva el interior. También uno se conserva la naturaleza de uno mismo. Son mucho, somos muchos puntos muy diminutos en comparación a la máquina, que es el sistema que abarca todo el, ya prácticamente el planeta. Entonces, si trabajamos unidos como hormigas, podemos hacerle peso a este sistema y a la industria, pero separados no, no podemos hacer mucho. Y que estén acá acompañándonos en este momento de celebración, que tiene que ver con, con el proceso que estamos terminando, eh, la construcción de, esta, de este lugar y también la, la presentación del libro de del Horacio, el libro de construcción natural ancestral, que justamente plasma, bueno, el fruto de, de, este, de este proceso de, de investigación, de, de experiencia igual acá en la Fiuquea, relacionándonos con, con el vivir en la naturaleza. Para redondear el tema del libro, eh, les voy a comentar que el libro no tiene nada de mi invención realmente, nada que yo haya creado, el libro tiene pura información, recopilada de los campos chilenos y que también a veces ha llegado a la, puerta, a la puerta de la casa también la información porque igual acá en este espacio se mueven personas eh, gente de, de varios lados del, del mundo hemos tenido la suerte de recibir y que nos han entregado muchas sabiduría y nosotros a la, a la vez hemos podido ser recíprocos por las sabiduría este es un espacio en el que se mueve mucho ¿sabes? No lo escucho. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí. Embobados con sus consolas y con sus iPhone también. Ellos serán todos muy tontos y no dejaban de babiar hasta que un día sus amigos los pudieron desconectar. Trabajo acá, todos los tipos de trabajo son de manera cooperativa, como así se sustenta el espacio. Que con cada obra, con cada taller o con cada venta en la cocina, eh, un porcentaje que es para la gente que lo hace, que el 80% y un 20 que queda en el espacio. Y de esa manera, con ese porcentaje se va sustentando la misma construcción del espacio. Especialmente en Valparaíso hay muchos lugares que están abandonados, hay lugares que son basurales. Y qué mejor forma de ir aprendiendo de la organización que es la recuperación. Pues. La recuperación igual es, la, es como una muestra de, de a qué nivel tú podías organizarte y cómo podías eh, pas, pasar los años y seguir demostrando que la única forma de poder organizarte es conociendo a tus compañeros, conociendo a tus vecinos. Esto antes era un basural, que llegaba a la basura a esta altura, no sé, dos metros un poco, o un poco menos, en todo el espacio y eso eh, ...le daba una carga también al vecindario y a los vecinos y a las vecinas... ...y luego también con nuestra llegada... ...esa lógica con ellos y con ellas también va cambiando... ...entonces también es un espacio que apunta a un trabajo territorial. Claro, hay cosas que uno puede decir... ...como consejos a otras personas... ...pero el mejor consejo... ...o, o lo que yo pienso que, que, como que, que debe ser... ...es que lo hagan... ...porque... Eh, la experiencia genera el error y en el error se van mejorando y se van entendiendo las cosas. Y también otra experiencia yo creo que hemos tomado en todos esto, estos años como desde el otro lugar hasta ahora es ser súper atenta y atento a las necesidades que va teniendo el espacio y palmar como unas prioridades porque harto del tiempo que nosotros hemos tardado ha sido por aprender del error y hacer cosas antes de tiempo o desarrollar una cosa antes que otra que era más importante Lugares como estos son, son como micrófonos, micrófonos abiertos para que la gente venga a decir las cosas que muchas veces no, no, no oprimimos, porque muchas veces el temor, la mejor forma para que los vecinos te tengan el apoyo y, y te apañen en todos lados, es el respeto hacia ellos. Como que si se, se hacen actividades como de índole cultural, pedagógica, etcétera, etcétera, no puede haber copeteo. También alzar la voz, no solamente por nosotros como humanos, humanas. También por animales, ya que nosotros acá en el espacio evidenciamos el tema de como un problema territorial el abandono animal. ¿Cómo estaba? Gracias. ¿Cómo estaba? ¿Le gustaron? A mí también. ¿Le avisa la Jimena? Ya. Avisa a todos los vecinos que puedan sumarse, ya, por que mañana presente. Pero estoy bien. <risa> estoy bien. Me interesa más la relación entre los vecinos que las organizaciones. Que los vecinos vengan, que lo quieran usar para su celebración de matrimonio 50 años o bautizo, o con sus ideas, sus necesidades, su, sus procesos creativos que sean fomentados hacia autogestión desde este lugar. Hay estas historias del volantín. Hay una que me contó una hija de un volantinero del sector que, eh, como que estaba en contra de esta cultura que hay de derribar volantines con hilo curado porque su papá le había enseñado que los verdaderos volantines son esos que se vuelven a recoger para con esos materiales volver a hacer otro. Son tres elementos estructurales que conforman un volantín el adhesivo, el papel y el mimbre. Aquí son autogestión, reciclaje e intercambio. Elementos sencillos que podía encontrar, que podía negociar. Depende de tú tu poder usar lo mismo para rehacerlo las veces que sea necesario. Este horno antes fue muro antes ya fue horno, y ahora es horno. Yo creo que el mejor recurso en la autogestión es la paciencia. Porque tiene que ver también como con los tiempos reales de las personas. Po. Como que ya no, no, no, no, no responde como a, a, a programas o, o, o planificaciones. Po. Sino que es como que, cuando uno tiene el tiempo, cuando aparece el recurso, de repente el recurso no está en, en, a tu visión y te aparece como por detrás otro día así, no sé. Como que uno tiene que estar como muy atento, muy abierto y, y como sabiendo y, y teniendo claro como que tenéis un proyecto y que va, de alguna manera va a funcionar si lo tenéis como ahí en, al frente todo el rato. Yo no voy a volver a una oficina, yo no voy a volver a tener un sueldo fijo, yo no voy a volver a tener alguien que me pague la FP ni la ISAPRE, entonces son cosas de las que ya nos vamos a tener, nos tenemos que empezar a hacer cargo nosotros mismos. Eh, yo creo que la moraleja es seguir activo y, y, y ser constante digamos y yo creo que la constancia es súper importante para poder eh, seguir girando transformaciones de los espacios de las organizaciones y, y de Valparaíso en sí mismo yo creo Me perderé entre quebradas y cerros, pero ya no basta solo con quejarse Ni hundirse en una triste realidad Hay que mover la manitos caballero Señorita hay que buscar la libertad Suena trágico y muy triste lo que digo, vaya usted a condenar o de despertar, porque la vida se abre paso y es cierto que este puerto algún día no la va a cobrar. Hay una circulación de personas muy variada, hay mucha gente siempre pasando, hay muchos ciclos, en dos años hemos tenido varios ciclos, y que en el fondo va a ser un trabajo permanente en el tiempo, o sea, si queremos durar 5, 10, 15 años, eh, va a ser que tenemos que estar constantemente eh, logrando que llegue gente que en el fondo es también la gente que trae ideas frescas, energía nueva y que te, te permite seguir entusiasmado con el proyecto, porque si no también caes como en una rutina y, y empieza a ser triste. Chao, sí, hasta luego. Gruño pero muchas gracias a ustedes. Lo que están haciendo te de, de verdad. Ojalá sí. tengan resultados positivos. Yo creo que Ojalá. sí, ¿por qué por qué no? No, sé que es posible. Sí, sea, es así, hay que ser posible. Mira, si mientras no nos echen, no importa, no importa, no importa que no nos ayuden, lo importante sí. es que no nos echen. Sí. Sí, es verdad. <risa>